La Escuela Insignia Madera es el Servicio Regional de Formación de Scout de Extremadura. El, la escuela lo que se dedica principalmente es a impartir los cursos de, de educador y de coordinador Scout, eh, que es la formación Scout que nosotros impartimos a las personas voluntarias de nuestros grupos Scout. Al final estos cursos son los que nos, eh, nos homologa la Junta de Extremadura a través del Instituto de la Junta de Extremadura para que los voluntarios puedan obtener su título de monitor y de director de ocio y tiempo libre. Dentro de cada grupo scout existe la figura del tutor de formación, que es la persona encargada de, de llevar la, la formación de sus voluntarios dentro de su grupo. Es el enlace, además, con la Escuela Ensignia de Madera eh, a nivel burocrático y, y traslada sobre todo las inquietudes de, de los grupos scout en materia formativa a la escuela para que desde la escuela podamos darle respuesta a esas necesidades. Una de las cosas más importantes para nuestra organización, para los scouts, pues es la formación. Al final esa formación es la que hace que podamos dar eh, una educación integral de, de calidad, que es lo que venimos haciendo a través del método scout, un método que lleva vivo más de 100 años y que pues bueno al final tanto tiempo eh, se ha ido adaptando a la sociedad, a las necesidades actuales y estamos convencidos de que funciona porque los resultados han sido a lo largo de, de todos estos años muy potentes, tanto es así que hasta pues, bueno revistas como Forbes, por ejemplo, se han hecho eco eh, argumentando las ventajas de contratar a una persona que ha sido scout o que es scout en este momento. ...y es que lo que intentamos es que la formación que damos al voluntariado sea útil... ...no solamente para realizar esas actividades de voluntariado... ...sino también para, para las tareas a lo largo de su vida y en, y en su día a día. Eh, uno de los objetivos que tiene que tener presente la escuela... ...es que somos una asociación educativa y por tanto debemos de dotar... ...dotar de recursos a los distintos scouters... ...para que puedan trabajarlos en cada uno de, de sus grupos teniendo en cuenta que tenemos bajo nuestra responsabilidad personas a partir de los seis años y cada una de ellas es única y, y diferente, teniendo presente también su desarrollo evolutivo y sus distintas diversidades y capacidades. De ahí que, que enfoquemos y le demos bastante peso a los recursos educativos y, y distintas metodologías. En el método de Scout se habla de la progresión personal, de los educando.. Pero una vez que te conviertes en scouter, esa progresión personal no, no acaba. Ese, vamos a llamarlo, servicio, de poder los scouters formarse dentro del, del propio método scout, no solo en lo que viene siendo el ser monitor o director de Ocio y Tiempo Libre, títulos que te pide la legislación de Ocio y Tiempo Libre de, de cualquier comunidad autónoma, sino que todo eso lo basa eh, educando también en el método scout, de forma que el scouter no, no solo se forma en ser monitor o director, sino en cómo ser eh, scout después de ser educando. La escuela tiene un equipo de dirección que se encarga de la gestión más del día a día de, de la propia escuela, que tiene pues una directora, que en este caso es Almudena, una tesorería, una secretaría, una jefatura de estudios y un perfil de responsable pedagógico, que se encarga de de velar que todos los cursos eh, tengan una carga educativa importante y que, y que sobre todo vayan en consonancia con nuestro método educativo y nuestro programa educativo. Luego en el claustro cada formador coge las responsabilidades según su mm, perfil específico. A nivel de los cursos siempre tenemos dos tipos de dirección, uno pedagógico que, es, eh, que se encarga de la parte más puramente formativa y otro eh, logístico que se encarga de buscar el sitio, hacer el presupuesto, eh, contactar con el equipo de staff y organizar todas estas funciones que se apartan de, de lo meramente educativo. Contamos con dos tipos de perfiles distintos. Uno que son los colaboradores expertos, es decir, como dice su nombre, expertos en materias muy concretas que nos ayudan en temas que a nosotros se nos escapan. Y luego eh, colaboradores generales que al final eh, siempre sirven de apoyo ...para momentos en los que la escuela... ...pues a lo mejor eh, tiene un volumen de alumnado muy grande... ...y necesita algún tipo de ayuda. Para la toma de decisiones... ...que muchas veces la gente no sabe... ...cómo se deciden las cosas en el claustro... Eh, ...nosotros nos reunimos tres veces al año... ...intentamos estar siempre todos y todas... ...porque tampoco es que seamos muchas personas... ...las que conformamos el claustro en sí... ...y siempre intentamos consensuar... ...debatimos e intentamos llegar a puntos en común... ...que creemos que es lo que más beneficia... ...a nuestra federación... ...teniendo en cuenta todos los puntos de vista... ...y siempre intentando llegar a acuerdos. Actualmente el equipo de formación está compuesto por 14 personas de las cuales 7 somos mujeres y 7 son hombres. Tenemos amplia experiencia laboral en el sector servicios, la informática, la sanidad, la educación, además de nuestra propia experiencia el mundo Scout. Y con respecto al trabajo en equipo nos gusta seguir una misma línea de trabajo y además consensuar todas las decisiones que implican a la escuela. Esto es un pequeño proyecto que inició hace un par de años, en principio echando un cable, una mano, que se solicitó eh, para temas de intendencia, ayudas en cocina sobre todo, eh, a la hora de, de las sesiones o de, de los cursos de, en verano. Como era tanto tiempo, eh, el equipo de formación debía estar ocupándose exclusivamente de temas formativos respecto a, lo, a los educandos. Y, ...y nosotros nos encargábamos de descargar de esa tarea... ...a veces un poco pesada o no tan dinámica... ...como podría ser la formación de, de los formadores. Somos ese pequeño nexo, como ha comentado Víctor... ...y nos sentimos una pequeña familia... ...dentro de, de esta escuela de formación... ...porque al final hemos pasado por el, por el trámite formativo... ...que tienen los formandos en este caso... ...y sabemos que nos gusta... ...que les gustaría que le comentasen... Qué, ...cómo les gustaría que le tratasen... ...cómo dinamizar... Eh, en algunas ocasiones las sesiones para que para ellos sea más entretenido y entretenidas y, y bueno pues la verdad es que estamos muy contentos con esta iniciativa que lleva ya prácticamente dos años y con muchas ganas de continuar porque al final nos sentimos muy válidos, nos lo pasamos genial con ellos. La metodología y filosofía de, de la Escuela Insignia de Madera de Extremadura eh, ...está basada sobre todo en intentar hacer que las personas voluntarias... ...que acceden a, a nuestra formación, a nuestros cursos... ...aprendan eh, pues, utilizando sobre todo también el método scout ...que es eh, el método que utilizamos en el escultismo para, para educar... Eh, ...el método sobre todo está basado pues en, en hacer que, que los chicos y las chicas... Eh, ...aprendan jugando, aprendan haciendo... Y, ...y aprendan de una manera divertida". "...además para llevar a cabo las sesiones y parte de, de los cursos... Lo, hace, ...lo hacemos basado en el aprendizaje a partir del juego... ...para que la, las personas que se forman junto a esta escuela... Eh, ...sean capaces más tarde de llevar este aprendizaje significativo por su parte a, a sus reuniones, a sus campamentos y con sus chavales. Otra cuestión que tiene bastante importancia en nuestra metodología es el tema de la evaluación. En el escultismo le damos mucha importancia a, a evaluar, eh, ...lo que hemos hecho precisamente para mejorar... ...e intentar que, que, bueno, pues que nuestro, nuestra forma de hacer las cosas... ...cada vez sea eh, más eficaz y más eficiente... ...estamos inmersos en, en una especie de, de proyecto... ...de diseño de distintas evaluaciones... ...para, pues, para mm, intentar sacar de ellas la, la máxima calidad posible... La máxima, ...el máximo aprendizaje... Y, ...y poder ir mejorando en todas estas cuestiones... ...que os estamos contando". ...porque, bueno pues, dar formación eh, basada en el, en el aprendizaje significativo... ...intentando utilizar el juego, el medio natural, etcétera, etcétera pues no, no es nada fácil, entonces eh, pues hay que ir probando distintas fórmulas y hay que ir eh, mejorando en ese sentido y sobre todo escuchando a nuestro alumnado, a todas la, las personas que hacen la formación con nosotros y que encima son scouts y nos pueden aportar eh, evaluación y esas cosas a mejorar que, que sin duda nosotros anotamos e intentamos desarrollar más adelante en otras acciones formativas. Hemos empezado a implementar en nuestras sesiones el hecho de hacerla en, en pareja de, de formadores y de formadoras, ...para que la forma de llegar al alumnado sea mucho más enriquecedora... ...desde dos perspectivas eh, diferentes pero a la vez iguales... ...siendo la misma perspectiva eh, SCAO... Y, ...y también para esa evaluación que recogemos... ...son dos puntos de vista de cómo ha ido la sesión... ...de, de cómo ha llegado a, al alumnado... ...de, de cómo se, se ha impartido al fin y al cabo". El sentimiento de familiaridad y el sentimiento de, de, de comunidad que tenemos en general. ¿no? Cada grupo Scout funciona como, como si fuera una pequeña familia, como si fuera una pequeña comunidad de acción en todos los sentidos. Y a nosotros nos gusta pensar y nos gusta desarrollar todas las acciones de la escuela eh, de esa manera. La formación de una voluntaria o voluntario eh, Scouter dentro de la IMEX tiene tres etapas bien diferenciadas. Por un lado, tenemos la cocina del Scouter, donde eh, se dan nociones sobre la, el escultismo como método educativo y el compromiso del individuo dentro de esto La etapa de Educadora o educadores Scout, a través de la cual se profundiza mucho más en esto último que hemos hablado y además eh, se le da un marco en el que puedan realizar, dinamizar y evaluar actividades eh, de ese y tiempo libre vinculadas a juventud e infancia, siempre desde el ámbito educativo que da el eje último. Y por último, la etapa de Coordinadora o coordinadores Scout, etapa en la que se profundiza mucho más en el papel del individuo como persona voluntaria y su servicio hacia una estructura organizativa como tal dentro del escultismo y le ayuda a determinar, de implementar y planificar, gestionar y realizar grandes proyectos vinculados al ámbito educativo de infancia y juventud y en la gestión de los equipos procedentes de ellos.